Hola amigos, llevaba ya algún tiempo detrás de hacer un vídeo musical como el que vamos a ver ahora del que quiero destacar tres cositas la gracia de este estilo musical es hacerlo todo con el cuerpo todo con la voz y, y con el cuerpo la segunda cosita a destacar, que la música no es lo mío eh, soy patético haciendo música, soy patético cantando y la tercera cosa a destacar es que me ha salido tan mal cualquier cosa que haga a partir de ahora será muchísimo mejor Bum bum bum. ling ling ling está pasando ling Porque siento tus manos, si no ling nada que sentir. ling ling ling ling la gente pasa delante de mí y no estás aquí. La noche ha estado tranquila hoy, la lluvia dejó de caer, pero esas voces siguen al amanecer. El apartamento se ha vuelto gris, la cama con que tanto soñé dormir contigo está destrozándome. Siento el calor y creo que son, juntos el sueño y el dolor. Voces gritando dentro de mí y tú sin venir tan pronto tu rururururur tu tururururur tu tururururur jugando. Ruidos del bar, mil coches sin parar, algún llanto lejano y algún loco en el portal. Que alguien se calle, que voy a estallar, que voy a estallar. Atrapada en el desván, tu risa grabada ante ayer, tus fotos que me miran sin saber qué hacer. No dejes tu huella nada más, o habrá que acostumbrarse a perder. No dejes que esta noche vuelva a suceder.